Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birley y estamos en la Sexta unidad del curso gratuito de community manager a través del que te quiero enseñar cómo tú mismo puedes montar un negocio digital como community manager desde cero y con una inversión de cero euros. Así lo hice yo y quiero que tú también lo aprendas y por eso he creado este curso gratuito para enseñarte paso a paso cómo hacerlo. En esta sexta unidad lo que vamos a ver son las herramientas imprescindibles que debe conocer un community manager. Son herramientas que te van a venir genial para todo lo que es la gestión de las redes sociales. Por un lado te voy a presentar las herramientas fundamentales que sí o sí debes saber gestionar y por otro lado te voy a dar otras herramientas complementarias que te pueden venir muy pero muy bien para crear contenidos en distintos formatos para tus clientes. Vamos a empezar con las herramientas fundamentales. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, a mi entender una de ellas es Google Drive. ¿Por qué? Esta es la forma en la que tenemos de compartir contenidos con nuestros clientes, de compartirles los calendarios. Como ya te dije, tenemos que crear esos calendarios que vamos a compartir con el cliente para que ellos validen, para que ellos analicen y que nos den la devolución de qué cambios quieren realizar, qué les ha parecido, si quieren cambiar algo sobre el texto, sobre las imágenes. ¿Cómo es la mejor forma para hacerlo? Bueno, para mí la mejor herramienta es Google Drive, a donde yo creo una carpeta en donde centro todo el material de ese cliente. Creo los calendarios a través de las hojas de Google Sheets. Puedo compartir ahí también todos la, toda la, los informes que vaya a realizarle y a entregarle al cliente a fin de mes de todo lo que ha sido el proceso de las redes sociales. El cliente puede ahí también subirme Todas las fotos, logos, material necesario para realizar diseños. Así que esta herramienta para mí es fundamental para un community manager. Luego otra de las herramientas muy importantes es Facebook Creator Studio. Facebook Creator Studio es la plataforma propia que tiene Facebook para programar contenidos tanto en Facebook como en Instagram. Yo antes utilizaba una herramienta para Instagram que se llama OnlyPool que también te he dejado mencionado por aquí. Pero hoy en día estoy utilizando Facebook Creator Studio. Facebook Creator Studio nos permite programar contenidos en formatos de imágenes, carruseles, vídeos, vídeos de IGTV, todo tipo de contenido se puede programar en Facebook Creditor Studio y se puede publicar evidentemente en Facebook como en Instagram, de momento historias no se pueden programar, Reels tampoco pero la verdad es que es una herramienta muy completa, y es la herramienta nativa de Facebook así que yo te recomiendo que utilices esta herramienta, además lo bueno es que es totalmente gratuita porque es propia de Facebook así que no tienes que invertir dinero en ello y puedes ahorrarte el dinero en, eh, de esa herramienta de programación ahora, también tendremos que programar otras redes sociales y aquí lo que te voy a recomendar son dos herramientas que yo utilizo para programar en otras redes como puede ser eh, LinkedIn, bueno YouTube, yo programo directamente desde la plataforma, en Pinterest programo también directamente desde la plataforma, Twitter también tiene la opción de programar directamente desde su plataforma, pero de momento con LinkedIn no se puede, así que yo utilizo. Hotsuite, que es una de las herramientas que funciona muy muy bien, tiene un plan básico muy muy básico realmente de momento eh, y la verdad es que antes tenía una mejor opción, una mejor oferta en lo que era gratuito pero ahora es realmente muy muy poco eh, pero es una herramienta de pago que te puede venir muy bien, también arroja eh, informes y estadísticas pero eso a mí me gusta mirarlo con Metricool, que también es una herramienta que funciona muy bien para programar y sobre todo para estadísticas. Inicialmente Metricool era una herramienta solamente para mirar las estadísticas de las redes sociales, pero también han incorporado la opción de planificar contenidos y te permite planificar contenidos en Facebook, en Instagram, en Google My Business, en Twitter, en LinkedIn en muchísimos sitios, así que funciona muy, muy bien. Esta herramienta Metricool tiene también una versión gratuita y una versión de pago. Si eres Community Manager, yo te recomiendo sinceramente la versión de pago porque puedes administrar cuentas de 10 clientes o con una, con una de los planes, que es el plan más básico, así que te va a venir genial, va a venir muy, muy bien. Es una inversión que tenemos que, que realizar en herramientas y que evidentemente esto no tiene que ver ya con las herramientas pero sí que es un consejo que quiero darte que evidentemente tienes que tener en cuenta a la hora de cobrar por tus servicios tienes que saber cuáles son eh, los gastos que vas a tener en herramientas sí, si tienes que pagar Metricul, si tienes que pagar OnlyPool, si tienes que pagar alguna otra herramienta más como luego vamos a hablar de herramientas de diseño como podría ser Canva en el caso de que tengas que pagar por la versión de, de pago o alguna de las otras herramientas para realizar contenidos en otro formato, evidentemente todo eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de cobrar tu servicio, por eso este video me parecía tan importante porque tú Tú tienes que conocer cuáles van a ser las herramientas que vas a utilizar para poder hacer una cuenta de todo lo que vas a pagar y en función de ello también tenerlo en cuenta para cobrar tus servicios que luego esto también lo veremos más adelante dentro de este curso te voy a enseñar cómo cobrar por tus servicios. Ahora, ¿qué otra herramienta más necesitamos los Community managers? Bueno, aquí te he mencionado Trello y Asana que son dos herramientas de organización. Como te digo siempre, los Community managers tenemos que trabajar de forma organizada y planificada. Entonces, estas dos herramientas te pueden ayudar muchísimo a tener calendarizado todo lo que tienes que realizar. Si tienes que entregarle el calendario a un cliente, si tienes que entregarle el informe, si tienes que enviarle una factura eh, Tareas diarias que tienes que realizar, programar contenido, eh, subir una historia, lo que sea. Yo también trabajo con Google Drive porque me he creado mis propias plantillas dentro de Google Sheets que la verdad es que me funcionan genial y yo me entiendo perfectamente pero debo reconocer que Asana es una herramienta bastante compleja que a mí me interesaría manejar de forma más profesional pero que está realmente muy bien y Trello es realmente una herramienta muy muy útil que te puede venir muy bien porque además te permite crear distintos tableros, enviarle con, eh, a tu cliente todo el contenido a través del cual él puede verificar todo moverlo a otra, a otra columna para que tú sepas que ya está todo revisado, corregido, que está todo eh, aprobado por el cliente. Así que te pueden venir muy, muy bien. A mi entender, estas son las herramientas básicas que necesitas para comenzar. ¿sí? Tener esa carpeta dentro de Google Drive, tener eh, Creator Studio, saber gestionar Creator Studio y si quieres saber cómo se gestiona y cómo se publica contenido en Creator Studio, aquí arriba te voy a dejar un vídeo en donde he enseñado en un tutorial paso a paso cómo puedes programar contenido en Facebook Creator Studio. Metricool también es una herramienta que funciona muy muy muy bien para las estadísticas, que también te recomiendo. OnlyPult y Hotsuite, que son dos herramientas para programar contenidos. OnlyPult era la herramienta que yo utilizaba antes para eh, programar contenido en Instagram. Como te he dicho anteriormente, es una herramienta exclusivamente de pago. La verdad es que yo he tenido algunos inconvenientes con. Eh, la vinculación entre OnlyPult e eh, Instagram, por lo tanto me he pasado a Creditor Studio por ese motivo pero lo cierto es que también tiene opción para eh, programar contenido en otras plataformas así que por ello podría llegar a interesarte pagar esta herramienta y por último como te dije Trello y Asana para organizarte o otra herramienta que tú conozcas y que sepas que funciona bien y que puedas organizarte, que incluso puede ser una agenda de papel, yo también la utilizo utilizo planificadores que me funcionan genial, pero lo importante es que tengas esa herramienta donde tengas centralizado todo lo que tienes que realizar como Community Manager. Ahora, ¿cuáles son las otras herramientas complementarias que tienes que saber gestionar como Community Manager o que en realidad te van a venir muy bien? Te lo voy a contar a continuación, pero antes te quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me encantaría tenerte dentro de esta comunidad. Como te dije, todos los martes voy a publicar un nuevo vídeo de este curso y cuando finalice este curso voy a seguir con otros cursos gratuitos, así que quiero tenerte aquí, quiero que te quedes, quiero que me acompañes y que formas parte de esta comunidad. Así que te invito a que te suscribas, a que le des un like a este vídeo, a que siempre me dejes tus comentarios con tus dudas porque las utilizo para crear más contenidos y poder responderte y crear el contenido que tú necesitas. Así que dicho esto, ahora sí, continuamos con más herramientas imprescindibles que tienes que utilizar como Community Manager. Como te decía anteriormente también quiero enseñarte además de estas herramientas que son las que considero fundamentales cuáles son aquellas herramientas complementarias que podrían venirte bien o que deberías saber gestionar como Community Manager. Bueno, como dijimos, por un lado tenemos estas que son las fundamentales, que son las herramientas que vamos a utilizar para crear los calendarios, compartirlos con los clientes y publicarlas en las redes sociales. Pero además, evidentemente vamos a tener que hacer diseños para cada una de las piezas que vamos a publicar en las redes sociales. Y para ello te recomiendo estas herramientas. Por un lado tenemos Photoshop y Adobe Illustrator, que son herramientas profesionales que si sabes eh, manejar de forma profesional, genial, porque realmente son las mejores herramientas. Pero entiendo que no todos, y me incluyo, sabemos manejar estas herramientas porque son más propias de diseñadores gráficos y los Community Manager no somos diseñadores gráficos aunque hay algunas personas que sí que saben de diseño que han hecho un curso sobre ello y saben utilizarlas pero otras herramientas que te pueden venir muy bien y que son súper sencillas de utilizar son Canva y Créelo Canva es una de las herramientas que más se utilizan es la herramienta para diseñar para no diseñadores como ellos mismos lo dicen y que está muy pero muy bien porque te permite crear tus plantillas hay plantillas ya predeterminadas pero también tú puedes crear tus plantillas desde cero así que esta herramienta te la Recomiendo porque tienes plantillas para todas las redes sociales. Para historias, para el feed, para eh, crear eh, historias con vídeos, para crear miniaturas de YouTube, para la página web, para entradas de blog, eh, para pies de páginas. Bueno, tienes todo tipo de formatos. Así que realmente Canva, si todavía no la conoces y si no tienes una cuenta en Canva, te lo recomiendo. Ahora, para realizar los diseños también vas a necesitar imágenes. Y es importante que sepas que a la hora de utilizar imágenes tenemos que utilizar imágenes libres de derecho. Por eso aquí te he mencionado estos cinco bancos de imágenes que son Unsplash, FreePick, 123RF, Pixabay y Shutterstock. Son cinco herramientas que van a venirte muy bien para eh, eh, descargarte imágenes sin eh, ningún tipo de derechos. Stock debo reconocer que tiene muy pocas imágenes que te puedas descargar gratuitamente. Es una herramienta que tiene más herramientas, eh, más imágenes, perdón, de pago. Pero realmente viene muy bien porque lo cierto es que hay muchas imágenes. Cuando estás buscando una imagen muy precisa, te recomiendo que vayas a Stock porque seguro que ahí vas a encontrar la foto que estás necesitando porque tienen fotos de absolutamente de todo. Pero... Si no quieres pagar, tienes estas otras herramientas que realmente también están muy bien y que tienen mucho, mucho material. De hecho, FreePick eh, a mí me gusta muchísimo porque además de tener eh, fotos, tiene también eh, vídeos, tiene también eh, vectores, tiene eh, muchísimo, muchísimo eh, material para trabajar y para hacer un bonito trabajo y tener un, un feed atractivo, unas redes sociales con eh, un diseño bonito y por último las herramientas que quiero eh, recomendarte son las herramientas que vas a necesitar para vídeos los vídeos son lo que mejor funciona hoy en día las personas consumen vídeo es el contenido más fácil para consumir así que también es necesario que como community manager crees contenido en vídeo tanto para trabajar tu marca como para leer tus clientes y este además es un, eh, un consejo que quiero darte porque si tú estás creando contenido en formato vídeo y puedes ofrecerle a tu cliente algo específico de vídeo porque aprendes a gestionar estas herramientas de forma profesional o porque aprendes más sobre vídeo también ahí tienes una forma de darle un valor eh, añadido, agregado a tu, a tu servicio y también incluso de ofrecerle al cliente algún pack y poder aumentar, hacer un upsell de tu servicio como community manager. Así que, como ves, saber utilizar todas estas herramientas también suponen una diferenciación de tu servicio. ¿Cuáles son esas herramientas de vídeo? Bueno, pues una de ellas es Headliner. A mí me gusta mucho esta herramienta. Es una herramienta que yo utilizo para crear estos vídeos que tienen abajo el audiograma en donde hay una imagen fija y luego eh, la persona sube un audio, ¿sí? subimos un audio dentro de esa, de esa imagen y podemos compartir una píldora de contenido. Entonces, esto me parece totalmente distinto a lo que se hace y puedes destacar con, con ese tipo de, de contenidos. Otra de las herramientas que te recomiendo es InShot. InShot es una aplicación que yo utilizo, que tengo descargada en el móvil, que sirve para personalizar vídeos, para editarlos, para cortarlos, para... Eh, eh, poner los vídeos en distintos eh, formatos, eh, cambiar el formato de, de ese contenido o lo que fuera. Así que también te recomiendo que tengas instalado en tu móvil InShot porque seguro que más de una vez te va a salvar la vida. Luego, si quieres también seguir editando vídeos, yo te recomiendo Movavi Video Editor. Muchas de las personas también recomiendan Filmora. Yo la verdad es que he utilizado las dos y me he cantado por Movavi Video Editor, que es con la herramienta con la que yo eh, edito todos lo, los vídeos que tengo que editar. Bueno, ya has visto que mi edición es bastante sencilla, ¿no? Pero básicamente lo que hago es eh, cortar y poner sobre el final una... Um, una, una imagen, un pequeño vídeo invitando a suscribirte a mi, a mi canal y nada más pero todo esto lo hago con Movavi Video Editor que realmente para mí funciona genial es muy fácil, es muy intuitivo de utilizarlo y además es realmente barato porque sale unos 40 euros y tienes la licencia de por vida así que también está muy muy bien pero bueno Filmora es otra opción muy conocida también que yo he probado pero me he encantado por, por esta y por último, otra herramienta que te recomiendo que es una aplicación para el móvil se llama Story Splitter. Esta herramienta es realmente eh, la salvación de los Community Manager, o bueno, al menos para mí lo es, porque es una herramienta que lo que te permite es subir los vídeos en formato Stories y te corta el vídeo en tantos eh, trozos como tú quieras. Yo, por ejemplo, corto evidentemente los vídeos en fracciones de 15 segundos porque es el formato que nos admite Instagram Stories. Entonces, de esta forma no tengo que estar subiendo el vídeo, eh, si el vídeo excede el minuto ¿no? que Instagram solamente nos eh, corta los vídeos hasta un minuto y el resto no, no se sube. Entonces de esta forma tú lo que haces es subes el vídeo a Story Splitter Story Splitter te lo divide en tantos trocitos como sea necesario de acuerdo a la duración que tenga ese vídeo y ya está, puedes subir ese vídeo directamente a Instagram Stories sin ningún problema y realmente lo hace en 30 segundos, te ahorra toda la complicación de tener que por ejemplo subir el vídeo en shot, cortarlo hasta un minuto, volver a cortar el otro, el otro trozo o decirle al cliente solamente graba mi vídeo de un minuto porque si no es un dolor de cabeza, esta eh, aplicación, esta herramienta te sirve para ello, sale un euro, nada más que un euro y eh, te soluciona la vida así que también te la, te la recomiendo entonces, como te dije estas son las herramientas que yo creo que son imprescindibles para un community manager evidentemente a medida que vayas trabajando vas a ir encontrando más herramientas, incluso vas a ir encontrando las herramientas que a ti te resultan mejor para trabajar y que te resultan más fácil de utilizar o más intuitivas pero bueno, a mi entender, Google Drive para compartir los calendarios con el cliente para compartir todo el material, viene muy bien, Facebook Creator Studio es fundamental, sirve para programar, Metricool para las estadísticas también viene muy muy bien, Trello, Wasana para organizarte, tener en cuenta Canva para la hora del diseño, todos estos bancos de imágenes para siempre compartir imágenes libres de derecho cuando no estamos compartiendo fotos propias del de cliente y todas las herramientas de, de vídeo entre las que destaco como te dije Headliner para lo, los audios estas imágenes con audios que vienen muy bien Movavi Video Editor para editar y Story Splitter que viene muy bien para fraccionar las historias y no tener inconvenientes estas para mí son mis herramientas imprescindibles y espero que a ti también te sirvan muchísimo que si tienes alguna duda sobre cómo utilizarla o lo que fuera me puedes dejar aquí un comentario y yo te respondo como sabes todos los martes vas a tener un nuevo vídeo de este curso gratuito de Comunicaciones Manager a través del que te quiero enseñar cómo tú mismo puedes montar un negocio como Community Manager desde cero y con una inversión de cero euros que así es como lo he hecho yo y quiero que tú también lo aprendas. Así que espero que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos, activa las notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que haya un nuevo vídeo por aquí, déjame tus dudas, déjame tu like, apóyame con este curso para llegar a más personas y nos vemos el próximo martes.